Para este ejercicio necesitaremos estar frente a un espejo para así monitorear que lo estemos realizando de manera correcta. Comenzamos con nuestros dientes superiores e inferiores mordiendo en la posición habitual. Luego llevaremos hacia adelante nuestro mentón, haciendo que los dientes delanteros inferiores vayan más adelante que los dientes delanteros superiores. Cuidando siempre de mantener una línea recta hacia adelante. Posteriormente repetiremos el ejercicio pero la dirección del movimiento será impulsando nuestra mandíbula hacia un lado, realizar repeticiones hacia la derecha y hacia la izquierda.